¡Hola! Bienvenidos a este video muy muy especial. Como ya vieron en el título, este es un unboxing de BTS y de hecho estos álbumes ya los había comprado antes cuando me fui a Corea. Si no vieron ese video se los voy a dejar por ahí, de hecho hay un playlist de esos videos. Y en el video de hoy no voy a estar sola, voy a estar con dos invitadas muy especiales que van a aparecer justo Hola. estaba diciendo que el día de hoy estamos haciendo un unboxing especial con ustedes. Son personajes de otra miniserie del canal que es Zooming to Us. Vamos a estar como fandom. Claro, ¿cómo se va a llamar el fandom? Zoomers. Zoomers, wow. Bueno, eso Ah, porque es to Sí, lo siento. Así que esperen por el próximo video de Zooming to Us. Pero mientras tanto, les traigo un super unboxing porque ahora que estoy en Perú he podido por fin encontrarme con mis amigas, yeeey, esos álbumes los tengo desde que fui a Corea hace meses, se los traje, se los mandé, pero no los recogieron, sí, así que esperábamos está, que llegues para hacer el unboxing, claro, estaban no. esperando para hacer el unboxing, así que ahora sí, ya. primero, Nina, ¿qué es esto?, cuéntanos, Jack es unboxing Box, Fíjole. versión rosadita y azulita, ¿quieres que le abra uno de ellos o tú quieres abrir los dos?, yeah. ¿sí?, yeah. ¿me vas a abrir? <risa> No ni no podría. Tienes que hacerlo tú. Sí, ¿Cuál no sé, no. Ah, está el precio aquí de Corea? En Corea los álbumes están muy, muy baratos. ¿no? Vean su video cierto? de Miondan. Miondan. Sí. Myeongdang, muy barato. Nina, sí. tu momento ha llegado. Ay, no, lo estás maltratando. <risa> no, lo estoy abriendo. Es una A ver, una cajita. Es, es, es. Pero. Wow. entonces... Mira qué tiene esto? su. Esto, eh, que es un giro mágico, ah, así. Adentro, adentro, adentro. Ah, sí. ¿Y qué es esto? Oh, esto está como que le agradeciendo. Ajá. Wow. A ver, ¿qué es esto, Nina. A ver, perdón. Voy a. Sticker. A... Otro sticker. Son dos photocards y cositos sí. adicionales. Primera vez, ¿esto qué es esto? Oh. <risa> <risa> mi descuento de Weavers. Ah, ¿siempre dan eso cuando okay. compro? Y mi descuento es 0.10 dólares. <risa> <risa> ah, ah ¿esto es? es para. escuchar el álbum? Sí, tampoco puedo mostrarlo. No. Lo no. van a robar el álbum. No. Lo he pagado acá y lo No. <risa> <risa> uh, aquí están los uh, fondos. Lo ya. Yeah. Oh. Son diferentes Sí. ¿Qué o sea, sí. oh. Oye, pero mira, este es. Ah, como si fuera del otro. Ajá. Siguiente. Ah, mira, no. a ver si sí, lo abrí mal. Acá dice pull out, o sea, tengo que empezar por acá. Oh. Yo no empecé así, creo. Gente, vamos. lean, por favor. <risa> Espera, sí. Que me ¿Tocó la <risa> WiFi? No. Ya primero mira Pero este. otro color. No, no, los stickers son otro color. Obviamente. Adentro es igual, pero color rosado. Wait, ¿son iguales las dos? ¿A las dos? ¿En serio son las dos? No, ah, no, no, pero me ha tocado mi igual. Te han pero tocado iguales porque siempre iguales. Suerte. No, creo que, ah. creo que una es random y una sí vienen todas, pero yo tengo con mi hermosa suerte. De haber ido a no, a no. ver, por favor, muestra eso para que Notario, señor Notario, son iguales. Es conforme. <risa> sí. Ah, no, no puedo creerlo. Pues no, sí, Antonina, no, Puedes ahora intercambiar. ¿Con es, quién verdad, es verdad, ¿Qué en, quién es verdad. ¿En 28 tengo ese primer album. ¡Oh! ¿Es tu primera? ¿Estos son tus primeros álbumes que vas a abrir de BTS? Sí. ¡Wow! Y aquí en exclusiva, en este canal. <risa> su primer unboxing de toda la vida. A yes. ver, vamos a abrir ahora uno de Ale, que es su primer álbum. Sí, ya tenemos por aquí, Cuéntanos. Tenemos un, un proof de BTS, ¿cuál es? Compact, Compact Edition, Edition, porque no vemos plata. No hay más plan. Pero aparte <risa> pesaba mucho los nah, otros. Que el, el, el, el Standard Edition standard. era gigante. Ahí se los mostré también en el video y yo me equivoqué pensando que era el, el Collector's Edition. Ah, el ah, Collector's sí. Edition está mucho más Pero es así. Wow. Bueno, a ver. Pero bueno. que puede? Puede, pues, ¿no? Aquí su estimada, pues. Este. A ver. <risa> ¿Qué tal, mira huele. Y Mira brilla. Uh, Desde el olor uh, y a ver, 10 de 10. Uh, sí, es A ver, a ver. Creo que en tienes... Parte sí, por sí, parte. Sí, pero, sí. pero lo random tienes que abrirlo al final. Ay, ah, es cierto oh, que no oh, es ahí. Es que vi esto de acá. Oh. <risa> es el G, <gym, risa> el RM y el t ¿Abrimos este primero Es el postre. Está atrás, ah. ya que lo mostré. Uh -huh. eres so cute. Eres <risa> muy bias a ver, no. a ver. ¡No! No! A liado, ya, quítale rando. todo por favor sí, cálcel de todo, Perdido. Perdido. Perdido. Sí, No sabía nada, no se vio no, nada, sí, nada, no se vio no, no, no, nada no, ya, no, ya, primero ay. primero el photobook ese es el photobook, ah, sí. ¿no? ah, wow, ah, le wow. mostraste mucho al público hobby de este hotel. malote sí, oh, yungia okay. yun yun yun yun Nam yeah. Jun. he's my president. <risa> y bueno los las players. letras de, de los por, los tres CDs pues, ¿no? Que hay. Okay. ahorita mm. vamos a ver. ¿Saben que me he dado cuenta que no tengo CDs players? la <risa> lector? Porque no porque las sí, de más y no tienen mm. lector. Proof. <risa> Son tres. Wow. Un, dos, tres. Y, y es tiene... Exclusivo que no hay en Spotify. Ajá, no ah, sé, solo para línea. los físicos. Sí. Uh, a ver. La primera guarda de su Primero te descuento. <risa> <risa> Me está espolviando. la voy primera vez este postcard. Lo voy a robar ya, este voy a, ro a Ale. Espera, primero lo, mu lo muestro. Sí, Muéstralo eh, a ella eh, y le la mano. No, ah, este no lo he visto. eso este no lo he visto. <risa> <risa> <risa> Love you. Ya te voy pondría en mi billetera, pero es muy grande. Ahora es. No. Es que eso no te lo a la de Karina. Por eso qué estaba un poco su collar. Uh, ah, ¡Qué bonito! Este es un... Eh, un mm, Toda su discografía. Accordion. algo así. Su discografía, exacto. Uh, Toda oh, su sí. discografía y detallitos, ¿no? ¿Cuál como... es tu álbum favorito de B10? Wow. <risa> Por eso lo compré, porque era como una consolidación de, uh, de todo, oh. todo. Sí. Y, y no me ninguna, parecía muy especial. No Ajá. Con... Ahora sigue el...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 Wow, me encantan uh, oh. las estrellitas, el ah. esterico, puede ser de euforia, eh. Uy, en esa parte parecía, desde aquí parecía Chihio. ¿Qué? Okay. No. Sí. sí. Ah, sí, desde linda vibes. Yo bueno. sé por qué es porque tiene estrellitas, tiene estrellitas. Oh, y ah, ¿y no te va a tener en su photobook. <ríe> ¿Qué más? No, se te cayó todo. No, no, no. Ya, primero los stickers. ¿Hay stickers? Sí. Ay, oh, es gut, gut, gut. Se escribe pero no te preguntes. Bueno, okay, pero estos me son robertos. Tienen una textura linda. Sí. Oh, aquí está la letra. Oh, background vocals. Chris Martin. Oh, oh, Moses oh, Martin. Oh. oh, oh James Keith. Oh, oh, oh, oh. Paréntesis. <risa> Cole vino a Lima y cantaron My Universe y la gente se alocó, como si fuese concierto de BTS. Solamente salían o sea, en oh, las sí. imágenes, los videos detrás de ellos y la gente estaba... Y saliendo del, del concierto, estaba caminando y escuchaba a la gente alrededor diciendo ¿Quiénes eran? Ellos eran BTS, ¿no? Y van a venir al IVA y hablaban. Y yo por dentro, no creo. <risa> Dudis. póster ¡Ah! ¡Oh, <risa> la estrellita! Sí. Horizontal. Uh, ¿Lo vas a usar? Sí. ¿Lo vas a encuadrar? ¿Lo vas a guardar? A Generalmente guardo en el... Creo que ah, tal. pero en la niña de hace 10 años mm -hmm. <risa> Me muere que todo el cuarto de Todo posters. el cuarto estaba lleno de postes ¿Es que no Siguiente, postcard bueno <risa> <risa> es que no hay que adivinar quién va a ser Es Jin Ya, photocard Tiene la firmita de ella <risa> Tengo que frío. Oh. Ay, es cosa Ya, crucemos las dedos, por favor, manden vibras. La gente que está viendo, por favor, escribe en los comentarios. Mande así brillitos para las vibras, para que a Karina no le salga nuevamente repetido su Photocard, por, por favor. favor. Versión 2, versión lunita. Versión lunita. Ya oh. puedes. Ay, qué bonito. Ay. <risa> Ay. Fue Mira, fue Me yo. spoileé. Ya, yeah, ver Cierto, también tenemos reacción al enví y a la presentación en vivo. Ah, ya yeah, sí. No, por aquí. Eso es más. <ríe> más naturaleza. Como el envío, ¿no? Uh -huh. Oh. Ah, ah esas mira. son las fotos que usaban para las promociones. Cute, <ríe> <ríe> Ahora, Chiqui a ver, a ver. Uh, sí. es un póster diferente. Ah, bueno. Ah, claro, porque es otra versión. Uh, ¿para qué duermes no el al costado de eso? <ríe> Contigo, le puedes decir palmada. Claro. <ríe> oh, ¿es de y se arruga? Sí, se arruga porque la abora. va a estar así. De pequeña. Oh. Stickers, ¿Son, son parecidos, no. son iguales. A ver, a ver, comparativa. Sí, son iguales. Sí. A menos que sea random se me meto mí <risa> No. Oh, oh, oh. <risa> <risa> Sticker de allí. Postcard. Ya, yeah, tap, tapado, tapado. Así para abajo. Postcard para con lo primero al público. Ajá. <risa> oh. Uuuh. Oh, oh. No, no, sí, no. oh, ya no. muy río. <risa> ¡Oh! oh muy ¿Te quitas? No, no, no. Como un cinta blush. Te tocó diferente, yay. Toda está la que gente quedó. que comentó ahí, se ganó su corazón en los comentarios. <risa> Next. Ah, mira, sí, A ver, ahora sí. Ajá. Ajá. Y tiene tienen un mensaje por ahí, creo. Bueno, dice BTS, Jin. ¡Yay! Estaba muy emocionada por este álbum porque es el álbum que hicieron ellos, o sea, la producción obviamente. Una estrategia de promoción, diseño... ¡Ahora sí, Justo tus photocards, ¿sabes dónde vinieron? En esta página. <ríe> fue ah. M2B, ¡Somos Soulmates! ¡Yo lo sé! <ríe> Ya, me puedes revisar. Sabes un que poco? Cáncer y Virgo son unas de las eh, más sí. compatibles. No lo digo esto, yo, lo dice no la ciencia. ciencia. <ríe> A ver, esto tiene el detalle, bueno, ya no en relieve. Life goes on like an go in the forest. It's like an in the <ríe> Qué guapos. Ah, están todos este. Cada uno con ajá, su set. Ajá, cada uno sí. que, ah, que ellos mismos sí. decidieron. El, sí, fue muy el team. Ay, qué bello. Me voy a detener a ver todo. Acá es donde vivimos. ¿Qué? Siempre se va a abrir en esa puerta. ¡Ah! ¡Qué hermosos! El álbum. Póster. Es más grandecito. ¡Ah, es cierto! Este. Oh. Quiero ponerlo a mi pared, pero... <risa> ¿Por qué es una...? A ver, te las voy a dar en orden de mayor a menor, ¿te parece? ¿Cómo es de mayor a menor? Edad, edad, ¿Edad? Bueno, ya. Wait, pero no me das edad, solo me haces. Ah. Ya, yeah, en orden de los chan. el fanchan. Primero, ¿quién toca? Kim Nam Joo. Ya. Bien. <risa> Con su guiño. Está lindo, es mi presidente. Ya, yeah. ¿quién sigue? Después de Kim Namjoon. Kim Soo Kim. Okay, okay, horizontal, okay. horizontal. Está. ¿Tú ¿Por qué todos posan así? Dios mío, qué coquetos. Tiene no que hacer una aesthetic bien él. Okay, okay. ¿Quién sigue? Min Yoongi. Perdón, perdón, perdón, perdón. Okay. Uy, okay. todos <risa> están bye, así. Bye. Echados y con su pose Dios y todo. Dios mío. Uy, ¿cómo sonríe, mi yunki, ¿qué más? John Hoseok ¡Ay, no! ¡Qué bello! ¡Eso con eso gozaba! John Hoseok, parte de mí ¡Oh, Dios mío! Con oh, el ombrito fuera, es muy Jimmy. John Hoseok, parte de mí, quinterior! ¿Qué es eso? ¿Qué es aquí? ¿Me llamo aquí? ¿Ya ¿Qué ¿Quién es yo? ¡Ya me es yo ya me ¡Ya ¡Ya me hay una me ¡Ya ¡Ya me llamo! ¡Ya me llamo! Qué me ¡Ya Qué No puedo creerlo. Lo dije. Y vino ahí. Vino ahí dentro, ¿eh? en donde estaba la página de Jungkook. Somos sol, baby. Virgo. Ahorita ya le sacar en la carta astral al, al Jungkook porque dijo su hora de nacimiento. ¡Sí! Yo le no, suerte se puede. Estoy tomar demasiado ahí. feliz, estoy demasiado yeah. feliz. Yeah. Casi traigo otro álbum, ¿ah? o oh sea, iba a, iba a elegir otro y no ese, habían dos solamente Alex. en esa tienda Bueno, ¿cómo se sienten con, con los álbumes que, que han abierto el día de hoy? Estoy <ríe> feliz por el photocard final, pero en general estaba muy emocionada por abrir los álbumes Porque como ya dije, no tengo más álbumes Ya, gente, manden ahí un super thanks para que donemos a Ale para su siguiente álbum de BTS. Por favor. Por favor. Si no, solamente suscríbense y denle like porque también ayuda. Y es gratis. Eso sí. Es gratis. Gente. Es gratis. Eso sería mucho mejor. Sí. ¿Y tú no, cómo sí, te caros. sientes con tus álbumes? Te compró sus solos porque ella obviamente ya tiene todos los otros álbumes anteriores. Obvio, <risa> ella tiene <tengo> todo. todo. <risa> ella tiene todo. ¿Y a ti qué te tocó? ¿O oh, no tienes el Essentia? No tienes tengo el, el Essentia. <risa> ahí se me duró la teoría, no tengo todos. No, uh, <risa> no tengo el Essentia. Tengo el Beer, o sea, el, el que salió primero. Y ahí no, ahí no hay nada random. Por eso ah, mi mente hizo ahí como que, sí, claro. se todo no querías hacerme disfrutar a mí, ¿no? No, no, no, no me acordaba, no Yo me cuando me vi dije, uy, se va a morir Pero por eso las, te dije, hay que hacerlo en orden Esos difíciles? siete siempre van a estar Y uh -huh. justo venía al random claro. Es que yo escuché a que el niño dijo No, es que no viene nada Y dije, ah, pucha, ya, ya fue Pero igual <risa> pero vas a hacerme el chiste, ¿no? Para sacarme cada uno por claro. un tanto, Y dije, ya, pues bueno, I'm so happy. Eee. Pero sí, ojalá que les haya gustado el video. No, Espero que les haya gustado este video. Me y si quieren ver más interacción con mis amigas y una amiga más que está por España, no se pierdan los siguientes capítulos de Zooming to Us también. Que por ahí les voy a dejar el playlist. Si les gustó este video, no se olviden de dejar su like. <risa> no se olviden de suscribirse para que no se pierdan ningún video y también de paso activen la campanita porque a veces YouTube es medio así y no les manda notificaciones y la tuya tienes la campanita activada. Ah, muy bien tú también. ¿También? también muy bien soy sí, como nosotros <risa> y espero vernos en un próximo video chao